Uy, preveo nivel en el que voy a morir mucho Hola familia, ¿qué tal? Vamos con el quinto de Nilumbra en modo void Que los dos anteriores han sido sencillitos ¿Sencillitos? No, los he visto O sea, no, no he sufrido tanto como en otras pantallas Vamos a ver aquí Vale, no puedo matarlo, este me absorbe ahí, yo supongo que, a ver, esto está muy alto. A ver si yo hago esto, no sé, vamos a intentar yo. Efectivamente. Este tampoco, ah, pero tenía que haber puesto aquí verde, mierda. Nah, no es un buen momento para darse la cuenta. A ver si por un casual, a ver. No, <risa> ni casual, ni mis cojones. A ver, esto hemos dicho que hielo. Aquí vamos a poner un saltito. Muy rico. ¡Ey! ¿Por qué? Eh, ¿Qué ha pasado ahí? ¡Jo! ¡No mola! Ahora sí. ¡Yo qué malo estoy saltando! ¡Hostia puta! Vale pero es que es una putada. Joder, tío, frustrante esto. hijo puta Insisto en que aquí, o sea, si hago esto... O sea, tío, no, tío. Esto. Vamos a probar este primero otra vez. Ah, mira, pues ya no ha hecho falta. Pensaba después eh, saltar con el marrón aquí y poner verde y saltar de vuelta. Pero no hace falta. ¡Hostia! Pero no hace falta... ¡Hostia! La sí, okay. que estoy tirando hacia la izquierda, coño, ya pensé que era roja. Esta ay, me voy a quemar yo también, que soy normal. Hay uno hacia arriba ahí, ¿veis? Que está aquí, eso es de, eso es de cabrones, tío. Eh, ¡Ja! hostia. Yo os he visto venir, robado voy a venir a la cárcel, maldito Fun Game. Me cago en la leche. Bueno, me ha salido un punto de grabación. Este no, no parece complejo, pero bueno. Un poco de silencio <risa> Hijos de puta. ¡Mierda, tío! ¡Vete a la mierda! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Me da la de pantalla, coño! Este es que no me acuerdo... Este era el que había que hacer esto en el modo historia. Vale, pues no puedo grabar. ¡No! ¡No! Ah, me ¡Gente! ¡No! Y tampoco se está... Mira, bueno, suerte ahí. No, ver, por ejemplo, no hagáis eso. Hago un tal. la sensación de que empieza como muy adelante el.. Uy. Cuatro para quemar a este. Vale. Y vale. ¡No! <risa> Vale. No Wsy <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ¡Hostia! Aquí el tema sorpresas es interesante. ¡Hala! ¡Nos vemos en el siguiente, señores!